Ok, buenas tardes. Mi nombre es Alba Salazar y quiero decirle a mi gente latina de que mi caso para mi residencia siempre me la llevó Eduardo Soto. Es un abogado muy bueno que en menos de ocho meses pues ya estoy recibiendo mi residencia. Gracias.